SQL Fácil Fácil. Select From. Vamos a empezar a trabajar con las consultas. Para extraer datos de una tabla se necesita la orden Select. A medida que avancemos en el curso iremos añadiendo modificaciones que conseguirán distintos tipos de resultados. Utilizaremos la base de datos tienda que ya suponemos cargada en tu servidor. Ahora mismo solo vamos a utilizar la tabla artículo que contiene las siguientes columnas. Un código de identificador, un nombre, precio y unidad, si se vende por kilos, litros o unidades, por ejemplo. Esta tabla contiene 20 filas. Ya ves que hay varias formas de consultar el esquema de una tabla, pero te recomendamos que tengas siempre a mano el esquema de toda la base de datos. Nosotros nos lo hemos colocado aquí a la derecha. En realidad ahora mismo no vamos a usar la tabla, simplemente veremos que la orden select sirve igualmente para mostrar constantes, incluso el resultado de algún cálculo. Lo que vemos son tablas encabezadas por la expresión que sigue a la palabra select y a continuación una fila con el resultado, una cadena de caracteres, 2 como suma de 1 y 1, la cadena 1 más 1 y finalmente un texto informativo y nuevamente el cálculo. También podemos usar funciones del sistema. Esta, por ejemplo, nos dice la fecha y la hora en el momento en que se ha ejecutado. La mayoría de las veces vamos a consultar tablas. Para eso necesitamos la parte FROM. Si usamos el asterisco, queremos decir todas las columnas. Con el FROM le estamos diciendo de qué tabla saldrán los datos. Si no queremos todas, sino algunas de las columnas de las tablas, las especificamos en la SELECT. Incluso todas, no necesariamente en el mismo orden en el que aparecen en la definición de la tabla. Es fácil que una consulta produzca duplicados, sobre todo si solo pedimos alguna de las columnas. Fíjate que la primera consulta ha obtenido 20 filas y un montón de duplicados. Sin embargo, en la segunda consulta, vemos que realmente solo hay tres valores diferentes almacenados en la tabla en este momento. Es el efecto del modificador distinct. Pero cuidado, cuando decimos duplicado, es duplicado de filas. Por ejemplo, no hay diferencia entre los resultados, y es porque ninguna fila se repite. Te habrás fijado en que las cabeceras de los resultados han sido hasta ahora los nombres originales de las columnas de artículo. Si queremos cambiarlo, solo hay que poner un nombre alternativo a continuación del nombre de columna, y antes de la coma o del from. Para ordenar por una columna, order by. Y si lo queremos en orden ascendente o descendente. Si no decimos nada, ascendente, aunque podemos usar ASC. Sin embargo, si lo queremos descendente, necesitamos el modificador DESC. Se puede ordenar por varias columnas. El resultado se ordena por la primera columna del ORDER BY y para las filas donde este valor se repite, se utiliza la segunda columna. En esta consulta se ordena primero por unidad, ascendentemente, y cuando hay valores repetidos, por precio, descendentemente. En esta otra, el orden de unidad es descendente, pero el de precio es ascendente. Y en esta última ambos criterios son descendentes. La posibilidad de equivocarse es alta, estamos escribiendo en un teclado. Cuando se produzca un error, siempre tienes que mirar en primer lugar el panel de mensajes. Lo normal es que te dé una pista fiable de qué ha pasado. El caso típico del nombre de tabla erróneo. Más típico, no acordarse del nombre real de una columna. Estos son difíciles de ver sin ayuda, nos falta un carácter en Distinct. Y el más importante, la orden SELECT tiene una sintaxis rígida. SELECT va antes que FROM, FROM antes que ORDER BY y más cosas que veremos más adelante.